a buscar un punto donde permitirle a la mirada concentrarse poco a poco puedo prestar atención a cómo me siento aquí ahora volver a este presente, a este instante y sentir el cuerpo, sentir el corazón e incluso sentir mi mente. preciso segundo, yo voy entrando a mi espacio de seguridad, de paz, de tranquilidad. Irse cada vez más relajado, tranquilo, en calma. Y sentir el corazón acompañando, músculo con músculo, cada rincón de este cuerpo. Va recibiendo esa misma suavidad. Cada vez más profundo. Cada vez más natural. Voy sumergiéndome en ese agradable estado de profunda relajación dejarme fluir hacia esa tranquilidad y dejar que mis pensamientos me acompañen hacia allí, a ese lugar a ese espacio que mi mente y mi corazón conocen, donde puedo sentirme en absoluta libertad, profunda, natural. y por unos instantes disfrutar de esta pausa en la carrera de la vida y simplemente agradecer apreciar Y tomar conciencia De cómo hace tanto tiempo Necesitaba sentirme así Tranquila A salvo Feliz El cuerpo Totalmente liviano el corazón abierto y sin temor y la mente clara, pacífica y como una aliada, mi amiga, me ayuda a crear esa imagen de lo que quiero sentir ahora. Y por unos instantes, en este silencio natural, dejar que sea el alma la que se vaya sumergiendo, el alma la que se vaya expresando, volviendo a fluir natural propia cualidad original del ser disfrutar de este instante de este segundo del aquí de estar conmigo en paz Y así abro mi corazón, escuchándolo, despertando en mí esa agradable sensación de saber qué quiero experimentar y dejarme sentirlo justo ahora. Darme ese regalo, ese tesoro, en este instante, en este segundo. experiencia natural, me doy cuenta que es fácil soltar tanto pensamiento y volver a sintonizarme con mi propio corazón. Es solo experimentar al alma por lo que soy. A tanto que hay en mí estas energías divinas de mis propias cualidades volviendo a danzar aquí dentro para mí haciéndome sentirlas mi propia paz despertar y latir mi alegría Retomando su danza interior Con esta fuerza Que hace brillar al ser Yo Esta conciencia espiritual El alma sutil Volviéndome a sentir Eterna Más allá de este cuerpo y este nombre Yo soy Esta alma especial Despertando Mi livianez Despertando mi propio corazón escuchándome, escuchando en mi interior hablarme en este susurro espiritual. Esperanza, compasión, sintiendo mi corazón, y en este contacto divino, esa parte esencial de mí, yo soy capaz de percibir también a la fuente suprema de divinidad, a mi guía supremo, al alma suprema observándome siempre incógnito, perfectamente amoroso, siempre disponible para mí. Y mi corazón amplio, grande, libre, se abre para darle la bienvenida ha estado aquí para mí cuidándome amándome y tratando de que yo vuelva a sentir desde el corazón esta conexión eterna que nos ha unido siempre de ese amor tan puro, divino, poderoso Y yo el alma como una estrella brillante Me pongo bajo su luz radiante Y dejo que esa luz divina Supremamente intensa Baña el alma Que esa luz Traiga tal claridad a mi corazón Que todo se vaya Disipando Abro mi corazón y recibo esta ducha de luz, de amor, de protección directo del alma suprema para mí, de mi protector, mi protectora. De mi médico eterno, que conoce profundamente al alma, y esa luz que está bañando mi ser, es una medicina espiritual, un amor, paciencia, Sabiduría, guía, calidez, dulzura, fortaleza, entendimiento, todo lo que necesito para sanar el alma suprema. Como mi médico eterno está irradiando su medicina espiritual para esas heridas antiguas de mi corazón, de mi mente, de mi propia vida. Se van cerrando, curando, sanando y me voy fortaleciendo, me voy estabilizando y disfruto de estar aquí. Como una estrella brillante bajo la luz intensa de amor de la fuente divina que acaricia, abraza, nutre y sana el alma. Como una frescura divina que calma el calor de la ira, una tomada refrescante que cierra las heridas del miedo y la angustia, un amor profundo que fortalece mi propio poder espiritual y su guía, tan sabia que me ayuda a saber qué hacer, segundo a segundo. Me siento tan cercana, tan amada y protegida, como el tiempo mismo, dándome este espacio para volver a entender mi pasado, que ha creado este presente y esta hermosa oportunidad de la hora para vivir lo que quiero vivir hoy. Dar, entregarme, estar disponible para lo que sea que el Ser Supremo me necesite. Dejar que me use que me llene de lo que tanto el alma está sedienta y ser un canal de su paz, de su amor, de su guía, para que todos puedan también tomar directo de la fuente suprema, del Padre más amoroso, sabio, dulce, que sin importar la religión, la creencia, la cultura, el alma, Todas y cada una somos hijos de este mismo Padre Supremo y todos tenemos el derecho a esta cercanía de amor, del amor más dulce, puro, sanador que existe. Así dejo que ese amor haga su magia en mí. Que vaya transformándolo todo en mi interior. Y saber que incluso el carácter grabado en el alma no es tan fuerte como creía. Este calorcito, sutil de amor puro, está suavizando en el alma, dándome tranquilidad, flexibilidad, armonía, e incluso ayudándome a transformar esa naturaleza que me causó daño en mí. Y a otros también. Dejo. Que ese amor profundo. Sane hasta mi propio carácter. Entregándome a la fuente suprema de amor. Y dejando que mi propio corazón. Desborde de este amor, el amor que tanto busqué y por el cual quedé tan frustrada por no haberlo podido encontrar. Pero ahora está aquí abrazándome, nutriéndome y protegiéndome. Ayudándome a sanar Y a disfrutar De esta existencia Me siento cada vez más estable Cada vez más Libre Cada vez más que el alma vuelva a ser lo que fui el alma pura originalmente llena de pureza y sabiduría el amor puro del ser supremo está haciendo su magia en mí y puedo sentirme tan cerca, tan familiar y cuando sea que yo quiera, puedo volver a esta experiencia, a esta cercanía a este espacio para sanar y así poco a poco voy a volver a sentirme en el cuerpo tan liviano en esta silla en el aquí y el ahora y por unos instantes, tomar conciencia de cómo ese amor realmente me ha hecho sentir mucho mejor. Y cómo es ese amor la llave para volver a traer paz. Y salud interior en el mundo. Om Shanti. Bueno, entonces, para terminar, estamos con nuestro librito mágico. Vamos a ver qué nos sale para hoy. <ríe> bueno, hoy es cortico, pero está profundo porque se llama Las Preocupaciones. Ya no tenemos eso, ¿verdad? Dice, las preocupaciones y el pesar sobrevienen al recordar las relaciones del pasado. Las posesiones o problemas en la casa o el trabajo. Es como si estas cosas ejercieran una influencia inexorable sobre ti y te aprisionaran. Aun cuando haya habido un error, no dejes que la mente se preocupe. La preocupación te impide llenarte con el amor de Dios. Es posible llenar la mente con tanto amor de Dios que ya no quede espacio para dar cabida a ninguna preocupación. Nuestra tarea. Así, eliminar las preocupaciones de esta forma refuerza la felicidad.